Hola y bienvenidos a la primera sesión de novedades bibliográficas. Este espacio presentará las nuevas adquisiciones que han enriquecido el acervo de la biblioteca Pedro Bosch Guimpera gracias a donaciones de autores, instituciones y editoriales. Hoy expondremos el Chajnamé, también conocido como el libro de los reyes, la milenaria obra del gran poeta iraní Ferdusi, recién traducida del persa al español por primera vez en su totalidad. Este trabajo reúne, en siete tomos, la traducción realizada durante ocho años por la doctora Beatriz Salas de Raffié Cuenta además con los bellos diseños de portada del artista Pejman Rajmidasen, dos veces nominado al premio Hans Christian Andersen. Lanzado en días recientes, aquí en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, el Shahnameh explica el heroísmo, la mitología y la historia de lo que hoy es la nación de Irán. Ferdusi dedicó 30 años a la construcción de esta obra cumbre de la épica persa. Los invitamos a la biblioteca Pedro Bosch Gimpera para consultar este asombroso escrito y celebrar junto a nosotros su llegada a nuestro acervo. Gobierno de México